No hay MVP de esto. Otro por la profesora. No hay MVP. MVP debería. Mira lo, lo, lo, lo no, pero, los que han dirigido. la división. profesora que ve todo el juego. Oh, pues Yo están más fiándose en la más que no se saque de los bombos. Ahí, ahí. Ahí está Ahí Sí, sí, ¿Que va, Dani. de ¿no? Me no no da, me da, me no me da, me que me da, no da, me no me que me da, me da, me no me da, se Nacho, Nacho, ¿hacían falta las canastas centrales? ¿Hacían falta las canastas centrales? Sí, es que pensaba yo que era más fácil, a lo mejor... No, es que es la parte fundamental. No, no, perfecto. Bien, María. Bueno, en, en bueno, cuarto lugar bueno, eso, y no menos digno, ahí ahí, luego de más diamantes. no! Ahora, a Ahora, el tercer puesto ya en el top 3 tenemos a Trevo siendo Otro la primera, el primer palo de la vara. Bien la incorporación. Muerto pero bien. El, campo, el campeón de los cuatro equipos. Que ha conseguido tres puntos. En la única prueba de los tres puntos. Ha sido pica. Sí. ¿Vosotros más? solo un... ¿Sí? Pero quiero es que lo levantéis. De Claudia. La de Claudia. Claudia, he hecho es ¿eh? Has dado un pase, nada más. Ahí, ahí. Más vale. Y ahora, ¿qué pasa? Y el subcampeón, Y el campeón del Fairplay. Play. ¡Vaya! ¡Vaya!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 Tranquilo. Eh, venimos, por favor. A ver, eh, comentarios, comentarios. Eh, dentro, dentro de los tiempos que habíamos hablado, eh, dentro de objetivos, yo que he dudado con esa poca diferencia, os diría que sí. Totalmente, totalmente. ¿Vale? Vosotros, si tuvieseis que repetir el juego, ¿qué cambio qué mejora lo hubieseis hecho? El de la pared, que nadie lo hacía tocar la pared contraria cuando te queman. Sí, sí, sí, sí, yo no, sabía bueno, yo hubiera cambiado de la valla, porque eso al final no lo ha hecho el equipo. Hubiera puesto el equipo a los dos, a los dos. Pero al final uno al menos lo ha hecho, era la difícil. Y ha sido lo que han ganado. Bueno, bueno, pues nada, muchas gracias. <tose> ¿Hay, eh, ¿alguien, ¿Alguien tiene los pasos? ¿Alguien tiene los pasos de este juego? ¿Alguien ha contado los pasos de este juego? ¿Cuántos? ¿Cuántos de qué? ¿400 de qué? ¿400 la mano me lo puedo creer? se ha hecho un millón? Es que yo al puedo A ver, a ver, Carlos seguro que tiene más. Luz la hace una ronda se va a tomar descanso. Luz, si yo creo que he hecho más pasos que tú y no me he movido. Pues para que tú ves. Yo creo que hace un que ronda los dos mil pasos por lo menos. No, a ver... Es una pacote. aproximación, sí. son 1.411, ah, bueno, y bueno. no los he visto al principio, es una aproximación. 2.300. 2.300, gracias Carlos.